Hola amigos de Youtube, les habla Dark Studios, no pude hacer vídeos estos días por problemas con mi PC, pero este es mi posible regreso a Youtube y al locuendo, y comenzaré contándoles un cuento sobre tres hermanos. Había una vez, tres hermanos que vivían juntos con su madre, una tarde la madre estaba leyendo en el living cuando el primero, Copito de Nieve aparece y le pregunta. Mamá, mamá, ¿por qué me llamo Copito de Nieve? A lo que la madre le contesta. Es que cuando eras pequeño, te cayó un copito de nieve en la cabeza, y te llamamos copito de nieve. El hermano se fue conmovido por la historia, luego aparece el segundo hermano, granito de arena, y le pregunta. Mamá, mamá, ¿por qué me llamo granito de arena? A lo que la madre le responde. Es que de bebé te cayó un granito de arena en la cabeza mi hijito, y por eso te pusimos granito de arena. Más tarde aparece el tercer hermano, ladrillito, y pregunta. Asahi es